Hola, mis amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches a todos ustedes. Estamos un poquito con la cámara, un poquito en problemas. A ver, vamos a ver si podemos resolver este tema. Hola, hola. A ver. Estamos con un inconveniente aquí. Vamos a ver cómo resolver. Ahora sí. Muy bien. Ya estamos aquí. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Siempre saliendo a las 7 en punto de la noche aquí por Facebook Live para cada uno de ustedes que nos siguen en vivo en nuestro programa de Visión de Futuro. Y también a las 7 y media aproximadamente salimos en Boris Darmon Canal, nuestro canal de YouTube, donde tú puedes también vernos y compartir nuestra presentación para cada uno de tus amigos. Mi nombre es Boris Darmon, estamos en Visión de Futuro. Hoy vamos a hablar por qué es importante desarrollar las habilidades para cumplir nuestro propósito en la vida. Tal vez una de las cosas que pocas personas se han puesto a pensar es que cuando nosotros nacimos, traíamos consigo una cantidad de eh, cosas innatas que nacimos y que nuestros padres nos dieron como herencia en nuestros genes, ¿no? El temperamento, que es la herencia que nuestros padres nos traen consigo y, por supuesto, a través de los genes nos lo transmiten y nosotros adquirimos. Dicen que me parezco mucho a mi papá, ¿no? Mi papá tenía más o menos una apariencia casi como, como yo. Y por esa razón puedo decir que también soy su hijo y que tengo eh, muchas de las características que tengo en mi vida, en mi forma de ser, en mi forma de actuar, pensar, incluso mis reacciones, son muy parecidas a las de mi papá. Mi mamá también me ha dejado algunas características importantes que tengo el honor de llevar conmigo, ¿no? Es un privilegio que la vida nos da. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué de las cosas que yo tengo y que me he dado cuenta que están ahí, me ayudan? a entender de que es mi responsabilidad desarrollar habilidades que me permitan cumplir, desarrollar las uh, oportunidades, eh, comprender cuáles son las herramientas que necesito para poder llevar a cabo mi propósito en la vida. ¿Por qué es importante el conocimiento de nuestras habilidades. Hay una habilidad que primero, yo creo que es la, la primera de todas, que es la habilidad cognitiva, o sea, conocerme, conocer quién soy, qué es lo que tengo, por qué tengo estas reacciones, por qué pienso de esta manera. Ese conocimiento es una habilidad. Hay mucha gente que no tiene la capacidad, ni siquiera tiene las ganas de poder preguntarse cuáles son las habilidades que yo tengo o cuáles son aquellas cosas que yo sé hacer y que son innatas en mí. Yo no sé si hay alguna cosa en ti que es innato, eh, pero por ejemplo, por querer hablar un poco de mí, es innato en mí, por ejemplo, ver algo que alguien hace y automáticamente, por, por una sucesión de imágenes, yo puedo captar lo que la persona hizo y puedo replicar igual, eh, quizás peor o mejor, ¿no? Cosas interesantes que pasan en, en, en la vida de cada uno de nosotros. si yo tengo una capacidad para retener las imágenes. De tal modo que puedo acordarme de las personas por su rostro, por la forma donde lo vi o por la forma cómo estaba cuando lo vi, qué ropa tenía. De repente no me acuerdo los nombres, pero sí me acuerdo de la persona. Entonces, el aprender a reconocer nuestras habilidades es de singular importancia porque el hecho de saberlo me va a permitir ponerle atención a aquellas cosas que son importantes para mi vida. Las habilidades te permiten eh, no solamente conocerte a ti mismo, sino también echar mano de ellas para poder cumplir ciertos propósitos que tú tienes en tu diario vivir. ¿Por qué las, los seres humanos deben desarrollar eso? A ver, hay veces, hay, hay veces que nosotros queremos dejarle a Dios que haga todo, ¿no? Que Dios se encargue. Quiero vender una casa, que Dios sepa, cuándo voy a vender mi casa. Quiero vender mi carro. Dios dirá cuándo voy a vender mi carro. Este, quiero conseguir una profesión. Ya Dios me, me, me presentará la, la puerta o me mostrará el momento cuando yo voy a ingresar para poder estudiar. No es así como Dios actúa. No es la manera como nosotros estamos razonando como Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestras capacidades y finalmente desarrollemos nuestro bienestar y, por supuesto, cumpliendo nuestro propósito en la vida. No es así. Dios nos envía la posibilidad de desarrollar habilidades por nuestra propia elección. Hay personas que dicen, no, pero mejor lo dejo a Dios que él haga las cosas. No, no es así. Dios puede presentarte la oportunidad, puede rodearte de las condiciones para que tú puedas en él o dentro de esas condiciones hacer algo que tú necesitas respecto de ti mismo, de tus capacidades. Dios no va a venir a moverte la mano, a moverte los ojos, a, a, a, qué sé yo, ayudarte a pensar. Tú tienes que hacerlo porque esa habilidad te la dio Dios. Cuando Dios te creó a través de Adán, nos dio la capacidad de pensar, de razonar, de elegir, de reflexionar, de analizar. Esa habilidad cognitiva es sumamente importante en la vida del ser humano. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad. ¿Qué es realmente una habilidad? Eh, cuando nosotros hablamos de habilidades, estamos hablando de aptitudes. Que de alguna manera son, está in, es innato en nosotros que vamos a adquirir de acuerdo a ciertos conocimientos o desenvolvernos de acuerdo a ciertas condiciones que adecuadamente van mostrándose de cuando nosotros nacemos en nuestra niñez que es una capacidad, por ejemplo, es una circunstancia o condiciones eh, de cualidades que especialmente intelectuales que van apareciendo, que permiten cierto desarrollo de algo especial en nuestra vida y tanto así que cumplimos y desempeñamos de manera muy magistral, ¿no es cierto? Es una cosa importante. Ahora, si yo tengo esa capacidad y tengo la habilidad innata de poder adquirir ciertos conocimientos y poder ponerlos en práctica y usarlos como herramienta, ¿por qué tendría yo que esperar que Dios haga las cosas por mí cuando yo soy la persona con la capacidad para poder hacer? Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos tranquilos con simplemente lo que tenemos. Mira, yo lo que sé es suficiente, yo ya no quiero aprender nada más. El otro día me encontré con un señor que vende este frappé, ¿no? Allí en la calle tiene un, un, un este, gipsito pequeño con su esposa, tiene su licuadora y hacen su, sus refrescos. Y tomando con él un, un refresco, le pregunté algunas cosas y le digo yo, ¿y cómo así tú te metiste en el tema del café? Bueno, me dice a mí, yo tengo una capacidad impresionante respecto a este producto. Incluso he viajado a Alemania, he estado en otros países. Mis padres me enseñaron cómo... Este, sembrar el café, cómo prepararlo, cómo cuidarlo, cómo producir, incluso conozco diferentes tipos de café, sé la cantidad de humedad que tiene que tener el café cuando se vende para este producto, para este otro producto, para este interesante. Fue una conversión de unos 20 minutos muy, muy amena. Y dije yo, oye, tú tienes la capacidad para hacer eso. Me impresiona lo que tú sabes. Y él dijo, la verdad, a mí me encanta. Tengo esa habilidad. Y por eso, nosotros producimos nuestro propio café, nosotros mismos lo tostamos y lo vendemos aquí. Y nos va muy bien, mi familia y yo, mis hijos, yo los mantengo de esa manera. Y yo no soy aquí de la selva, digo yo, soy de la sierra, pero me encanta. He desarrollado esa capacidad acá y gracias a eso tengo mis ingresos, incluso me voy a ferias internacionales, llevo mi café y lo doy a conocer. Tal vez muchos de nosotros no hemos logrado cierto nivel de éxito en nuestra vida, no hemos logrado proyectar nuestro propósito en la vida porque no, hemos da, no nos hemos dado cuenta que nuestra habilidad cognitiva está allí lista para ayudarnos a desarrollar capacidades y aptitudes que nos permitan desarrollar mejor nuestra, nuestro propósito de vida. Si tú quieres servir a los demás y, y tienes conocimiento, tienes capacidad, tienes ese espíritu altruista, tienes una actitud de solidaridad con las personas, si tú las desarrollas vas a hacer un trabajo maravilloso, un trabajo increíble. El día de ayer me reuní, como les contaba en la conferencia de ayer, con un amigo que le encanta hacer obra social. Qué bonito, qué lindo poder desarrollar esa, esa habilidad innata, ese, esa actividad que te apasiona, porque te gusta hacer las cosas por los demás. Cuando yo tenía dos años y medio, más o menos, me acuerdo yo, que mi mamá me dijo, hijo, yo quiero que tú comprendas cuánta gente necesitada hay en este mundo. Cuando yo era niño me llevó a un pueblito que se llama Curarina, que estaba como una hora y media surcando el río, desde mi pueblito de San Roque hasta Curarina llevamos, y mi mamá llevaba unas roscas, unos panes secos, que no se malogran, los compraba y llevaba para regalarle a los niños. Llevaba arroz, azúcar, frijol, y les regalaba a las personas que vivían allí. ¿Quiénes eran los que vivían ahí? Eran personas leprosas, tenían ganadería, y mucha gente no quería juntarse con ellos. Yo le dije a mi mamá, pero por qué tú cuando llegas los abrazas, ellos son leprosos, mira sus manos, están cayéndose a pedazos, sus rostros desfigurados. Y ella decía, los que servimos a Dios no nos pasa nada, no nos vamos a contagiar, hay que darles cariño, ellos necesitan cariño. Esa actitud, esa habilidad, esa capacidad que tenía mi mamá para servir, la tiene hasta ahora, tiene 92 años y sigue haciendo lo mismo, le encanta servir. Le encanta ayudar a los demás. Y eso desde la niñez yo me he dado cuenta que ella ha comenzado a desarrollar en mí. Y yo vengo haciendo un trabajo por mucho tiempo, muchos años, más de 45 años, siempre ayudando a algunas personas. No lo hago porque quiero vanagloriarme, lo hago simplemente porque quiero dar fe de que si tú tienes un propósito en la vida y sabes muy bien que Dios te ha da dado esa habilidad cognitiva para poder aprender. ¿Qué cosas tienes de habilidad? ¿Qué cosas puedes adquirir? ¿Qué cosas puedes utilizar como instrumento para hacer que tu propósito en la vida se cumpla? Estoy segurísimo de que en algún momento eso que tú tienes en ti va a fluir, se va a volver algo propio, llevadero, simple, y lo vas a hacer con beneplácito, con alegría, con muchísimo deseo de sentir eso que uno siente cuando hace las cosas que le gustan. Por eso es importante desarrollar habilidades o capacidades que te permitan entrar en tu propósito en la vida y hacer que éstas se conviertan en eh, eh, una herramienta en bien de aquello que tú quieres. No son suficientes las habilidades cognitivas. También necesitas habilidades sociales. Hay personas que no les gusta estar en medio de la gente. Hay personas que no les gusta ayudar a las personas. Las habilidades sociales te permiten proyectarte hacia los demás de alguna u otra manera porque tus habilidades cognitivas te dicen qué cosa tú tienes, qué es lo que tú posees como talento, como, como don, y esto te impulsa a poder proyectarte a los demás y hacer que tu propósito de vida sea una transferencia hacia los otros se convierta en una trascendencia a tus hijos, a tus familiares, a tus vecinos, a los compañeros de trabajo. Las habilidades sociales te permiten involucrarte con los demás. A pesar de que los demás son diferentes, a pesar de que los demás tienen propósitos distintos a los tuyos, tú te conviertes en un instrumento de ayuda, te formas dentro de un equipo de personas que buscan un bien común, te unes con ellos y finalmente terminas siendo uno parte del equipo para poder cumplir propósitos de cada uno, pero en una misma dirección. Gracias a Dios que él nos ayuda para que nosotros podamos tener claro nuestro propósito en la vida y así poder llegar a otras personas. Estaba Jesús caminando cerca al mar cuando ve a un hombre que estaba, tal vez, era lo único que había hecho en toda su vida, era pescar, ¿no? Le dice por su nombre, Simón Pedro, y él voltea y mira. ¿Quién me habla con una voz diferente, pero sabe mi nombre? Ven, sígueme. ¿Eres pecador, pescador, no es cierto? Sí, señor. Yo te voy a ser pescador de hombres. ¿Cómo así? ¿Cómo que vas a ser pescador de hombres? Y salió. Y siguió a Jesús. Yo me imagino a Pedro, después de tres años y medio hablando con denuedo, dice que hablaba con denuedo, con tal capacidad, con tal sabiduría, que la gente se admiraba. Oye, ¿no eran estos los pescadores que estaban allá en en Tiberias o en el mar pescando? Sí, ellos son. Y hablan como si fueran doctores. Tienen una sabiduría increíble. Bueno, te quiero comentar que el tema de hoy es para que tú puedas comprender que las habilidades que tú no puedes de repente desarrollar o que ni siquiera los conoces, Dios los puede hacer por ti. Y cuando te decía al comienzo que Dios no va a hacer lo que tú tienes que hacer, te estaba diciendo que Él no va a hacer por ti lo que tú no elijas hacer. Entonces, Él puede ayudarte a desarrollar esa capacidad. De repente, tú crees que esa situación no es para ti. Pero si tú eliges y le dices a Dios, mira, aquí estoy, ya me enseñaste que tengo capacidad cognitiva, ya me dijiste que tengo que desarrollar habilidades sociales, pero hay algunas cosas que no las entiendo y necesito tu ayuda. Entonces, ¿qué haces tú? Le dices a Dios, ayúdame tú a poder desarrollar esa capacidad. No me doy cuenta. No tengo tal vez esa perspicacia para poder entender qué sí, qué no, qué tengo que dejar, qué tengo que entrenarme y qué sé yo. Entonces, vienes llamado, Simón, ven, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Oye, Juanita, ven, sígueme, dame tus habilidades, yo te voy a ayudar a desarrollar tu propósito en la vida. Así como llamó a Pedro, a Mateo, a, a, a, a todos, a, a todos los que han sido sus discípulos, y muchos de ellos, casi todos, por no decir todos, no tenían ninguna habilidad para ser oradores, para explicar la doctrina, para explicar el amor de Dios, para explicar el plan de salvación. Y se convirtieron en grandes instrumentos de Dios para bien de miles y miles de personas. Hoy la mitad de la población del mundo conoce a Cristo gracias a 11 hombres ineptos que pusieron sus habilidades en las manos de Dios. No te sientas mal si crees que no tienes habilidades. No te sientas que no eres útil para Dios porque de repente no tienes claro cuál es tu propósito en la vida. Haz una sola cosa. Tú tienes, Señor, palabras de vida. ¿A dónde voy a ir? Le dijo Pedro. Cuando le dijo por segunda vez, sígueme después de la, de la crucifixión, Pedro le siguió, pero antes le había dicho, Señor, tú lo sabes todo. Tú tienes idea de todo lo que yo siento, todo lo que soy, porque yo te lo he dicho. Hay muchas cosas en la vida que tú de repente no entiendes. Quieres desarrollar tu propósito en la vida, pero no entiendes cómo. Tienes la habilidad de guardar en tu corazón, está dormida, pero no sabes cómo despertarlo. Si tú eliges, Él lo va a hacer. Él te va a ayudar y te va a decir, mira, aquí está el camino, aquí vamos a comenzar. Siempre Él te muestra una oportunidad, no la pierdas. Quiero terminar diciéndote que esta, esta noche que tú eres una persona muy especial para Dios. No importa si no te apellidas con el apellido que supuestamente los otros tienen. No importa si no eres blanquito o, o de la raza que dicen que debería ser para ser importante. Para Dios, Dios no hace excepción de personas. Para Dios no hay cholo, no hay rico, no hay este gringo, no, no existe eso. Para Dios, nosotros no somos iguales, pero para Dios todos somos sus hijos. Los hijos de un mismo papá y mamá no son iguales, pero son hijos. Y como somos hijos Dios tiene un especial cuidado de nosotros. Por eso que esta noche me gustaría para terminar que tú esta noche tomes la decisión. Señor, ya conozco mi propósito en la vida. Ya tengo idea hacia dónde voy. Ahora ayúdame a desarrollar las habilidades, la capacidad, la aptitud. Ayúdame a, a, a capacitarme en aquellas cosas que yo necesito para cumplir a cabalidad mi propósito en la vida. Si tú abres tu corazón y tú le dices a Dios lo que te estoy diciendo yo hoy. Seguramente Dios va a llenar tu corazón y tu mente de su espíritu y te va a despertar aptitudes, habilidades, te va a capacitar en cosas que realmente Él necesita para que tú le ayudes a cumplir esa misión de la que hablamos hace dos días para contigo, para que tú le ayudes a cumplir esa misión, para que Él pueda hacer de ti un instrumento de bien para los otros. Hoy día... Eh, yo comenté en mi Facebook algo que alguien de repente criticó, porque dije yo que Dios maldice a aquellos que abren su boca para maldecir a los hijos de Dios. Cuando tú te entregas a Dios, cuando tú entregas tu voluntad a Dios, incluso aquellos que te quieran tocar serán malditos por la mano de Dios. Los que quieran tocar al inocente serán malditos por la mano de Dios, porque Dios tiene a sus hijos en sus manos y los utiliza para que otros o conozcan el amor de Dios o reciban el castigo de Dios. Porque Dios no es un Dios cualquiera. Dios no puede ser burlado como dice la escritura. Por eso los que somos hijos de Dios tenemos que tener bien claro cuál es nuestro propósito en la vida. Pídele a Dios que te desarrolle las capacidades más importantes para cumplir la misión que tú tienes y él pueda cumplir su misión contigo. Que el Señor te bendiga esta noche. Te deseamos lo mejor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque en ella podemos sacar estos mensajes que hoy hemos comentado y que con tu ayuda seguramente ayudarán a otras personas también. Bendice tu palabra en cada corazón y reprende, Señor, aquellos que están haciendo mal a otras personas. Tú sabes cómo hacerlo, lo has hecho en el pasado y soy seguro que también lo harás ahora. Tus hijos deben ser exaltados y tu nombre debe ser exaltado en esta tierra perdona nuestros pecados, te entregamos nuestro corazón para que tú nos ayudes con tu espíritu a desarrollar nuestras capacidades y habilidades para cumplir nuestra misión en la vida. En tus manos nos encomendamos esta noche en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Mi nombre es Boris Darmon, estamos en el programa Visión de Futuro. Puedes vernos en vivo en Facebook Live. Todos los días búscanos como Boris Darmon y a las siete de la noche estamos saliendo en vivo y también puedes vernos todos los días en Boris Darmon canal en YouTube. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo para ustedes. Chau, chau, chao.